Buenas, qué alegría otra vez. Yo, Rocío, ¿cómo me les ha ido a todos? Me imagino que bien. Bueno, eh, saludo a todos los amigos y hermanos y en especial a todos los usuarios de YouTube, a los que frecuentan este canal. Hoy venimos con el mensaje del Dios Todopoderoso a las raíces, parte 3. Sí, parte 3. Le damos la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso. Y pues vamos a continuar con el tema que dejamos en el audio anterior. Eh, recuerden que est estábamos hablando de los ángeles caídos. Bueno, pues vamos a. Hoy vamos a hablar más que todo de, de este personaje que les dejé mencionado la vez pasada, que es. Asael o Azazel uno de los 10 de los 20 20 ángeles o 10 ángeles que que cayeron por rebelión bueno entonces vamos a, a orar a entrar en, en en el espíritu vamos a orar todos unánimes juntos amado Padre Bendito seas mi Señor, a ti venimos en gratitud de todo lo que has hecho por nosotros y en nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesús y también lo que has hecho con tu Hijo y lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, con el Padre y el Hijo. Gracias por poder beber de tu agua y ser enseñados en tu Palabra. Gracias porque Señor tú eres el que nos llevas de tu mano. Señor, no queremos ir más lejos de donde tú vas, ni tampoco quedarnos rezagados. Sobre, solo tú, Señor, puedes llevarnos al ritmo ideal. Por favor, abre y corre el velo de los ojos de nuestro entendimiento para poder entender el lenguaje espiritual de tu santo ser, que es la Trinidad. Son tres en uno y un solo Dios verdadero, que se manifiesta a través de del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, pues tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, Señor llévanos a tus atrios donde el sacerdote canta, tenemos hambre y sed de justicia y solo encontramos un lugar, llévanos al lugar santo, al altar de bronce, Señor Queremos ver tu rostro. Llévanos, límpianos, enos aquí, Señor. Llévanos al lugar santísimo. Tócanos, límpianos, Señor. Enos aquí. Bueno, y el Señor dice, Todo consejo eh, será anulado y no prevalecerá. Isaías 8.10 Porque yo estoy con mi pueblo y actuaré. No tengas temor de lo que las naciones temen, soy dueño de todos los seres vivientes y aun los que están muertos, y toda criatura que tenga vida en la tierra. Debajo de la tierra, en los mares, en los aires, me pertenecen. Todo el poder, toda la autoridad la he delegado en mi vástago, la raíz de Isaí, la raíz del linaje, Isaías 11.1. Y estoy haciendo que mi pueblo sea despertado de su sueño profundo. Isaías 29, 19. Sueño que yo provoqué, pues solo querían ir tras de lo que no aprovechaba, o de lo que no aprovecha, colocando el tropiezo delante de sí, y yo les dejé que tropezaran, porque en su necesidad de mí me buscarán de todo corazón. Ezequiel 14.4 y se convertirán de sus malos caminos. Segunda de crónicas 7.14 ¿Cuántas veces he querido juntar a mi pueblo en uno solo, pero no has querido? Lucas 13.34 Tu mucho afán de enriquecerte te ha cegado. Mateo 13.22 Y he mudado los tiempos y he quitado los, los reyes y puesto otros, para llevarte al conocimiento de mi amado Hijo. Daniel 2.21 Pero siempre habéis resistido mi Santo Espíritu, mas sin embargo, os digo, aunque Israel fuese como la arena del mar, sólo la tercera parte será salvo. Volveos a mí, porque es tiempo de que me busquéis. Venid, entremos a cuentas que si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, como blanca lana volverán a ser, pues no me acordaré de vuestros pecados, pues os perdonaré, no contenderá mi alma eternamente con vosotros, solo está en que vosotros queráis volveros a mí, y, es, y estáis con dolores de parto, porque viene mi Hijo en camino, Miqueas 5.3, es necesario que Él crezca en vosotros y vosotros mengüéis. Pedid que os guíe y os anime a seguir por la senda angosta, por el camino de mi vida y de mi verdad. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros y os haré entrar en el pacto. Ezequiel 20.37 Confiad y actuad. El tiempo se agota y es necesario que mi pueblo mude sus vestiduras. No penséis que tenéis en vosotros algo bueno, ni merecéis nada, solo es por lo que hizo mi Hijo, y porque mi nombre y mi divinidad ha sido dignificada, ya que a vosotros no os importa. Ezequiel 36.23 Deberíais saber que mi honor y mi señorío fue ofendido, y tendréis que reconocer que yo soy Dios, y fuera de mí no hay otro. Soy el que soy, no conozco otro, no hay otro más fuerte que yo Atentamente el Dios Todopoderoso Bueno hermanos, vamos a seguir con el tema sobre el macho cabrío Que es el mismo Asael Como quedamos en el anterior tema Vamos a hacer un, un resumen cortico de lo que se habló Recuerdan que estuvimos hablando acerca de los ángeles caídos cómo fueron creados, cómo se revelaron y que uno de ellos fue el que peor se comportó se llama Asael que buscando, investigando pues se descubrió que él fue el inspirador de todo lo que son la cosmetología inclusive actualmente eh, Inspiró a una escritora, no voy a mencionar el nombre, no lo recuerdo, pero yo creo que ustedes sí deben tener muy en cuenta todas estas películas de brujas, de Harry Potter, de todas estas películas donde se practica mucho lo que es el terror, el miedo, eh, todos esos paisajes lúgubres, de vampiros, entrevista con el vampiro, bueno resulta que esta escritora se ha inspirado mucho a través de este ángel y casi todas esas películas, él es el que las promueve, él es el que las inspira bueno, pero entonces eh, también quería decirles que lo que es la música metálica y todo esto esto lo ha inspirado este ángel, este ángel caído y también pues verificando en la palabra del señor y también en el libro de Enoch, en, hay un estudio sobre, y sobre todo hay una, hay, o sea, él aparece, es la en la única el libro donde aparece el nombre de él, que es en el Levítico 16 y, y el capítulo 17. Entonces, vamos a leer los versículos el, el, el estudio es bastante largo. Largo es el estudio, pues yo les invito a que ustedes también investiguen, pero de acuerdo a lo que dice la, la palabra del Señor, ¿no? Porque, pues, como les dije, hay, hay muchos cuentos y muchas fábulas acerca de Él, pero no lo cuentan realmente la palabra, sino lo cuentan eh, los mismos demonios. Entonces, no eso no tiene gracia. Eh, vamos a sacarlo, esto es un estudio realmente directo de la, de la Biblia. Entonces voy a empezar a leer y pues voy a tratar de resumirlo porque realmente es largo. Entonces, bueno, vamos a, a orar para que el Señor nos guíe al conocimiento de su verdad. Amado Dios, Padre Santo, vamos a empezar a leer tu palabra por favor guíanos a tu conocimiento y a tu verdad y vamos a empezar es levítico 16 dice en el versículo 1 del capítulo 16 bueno este capítulo más que todo habla de, de y, y tiene el, el título del día de la expiación mejor dicho habla de Jesús y de su obra de nuestro Señor Jesucristo y su obra en el capítulo 16 en el capítulo 17 va a hablar sobre la iglesia, el santuario pero hoy solo vamos a, a pues hablar sobre el capítulo 16 para mencionar sobre este personaje Bueno, entonces vamos a leer dice habló Jehová o habló Yahvé a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron esto aparece en el capítulo 10 Aarón eh, era el hermano de Moisés sacerdote que es una figura de Jesús o, una, o un símbolo de lo que sería en el, en el Nuevo Testamento o sea, todo lo que se habla del Antiguo Testamento es sombra de lo que en el Nuevo Testamento ya se, se, se vivió entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo bueno, entonces vamos a analizar este versículo dice que que los dos hijos de Aarón fallecieron cuando se acercaron delante de Yahvé bueno, ¿por qué razón fallecieron? porque ellos entraron en su naturalidad en su hombre natural no tuvieron en cuenta el presentarse no con sus propias justicias ni con sus propias eh, justificaciones Ellos entraron justificándose a ellos mismos Pero Dios dice que jamás debemos entrar ante, ante Él como si nosotros mereciéramos algo O por nuestros méritos pudiésemos eh, nosotros ir a, a impactar a Dios Cuando no, te, no es en nuestras fuerzas ni por lo que nosotros creamos que seamos o tengamos de nosotros mismos, sino es por la obra que el Señor Jesús hizo, que fue una obra no solamente por su muerte en la cruz, sino por la vida que Él llevó, que su vida fue ejemplar. Entonces la base en la cual nosotros nos debemos apoyar es en la, en la, en Jesús, que su vida eh, fue, eh, hubo testigos de la vida que él llevó que fueron sus hermanos Santiago y Judas Tadeo ellos dos eran hermanos del Señor Jesús ellos son testigos y también los apóstoles entonces eh, ¿qué pasa? Eh, sigamos con el otro versículo dice y Jehová o, o y Yahvé Dios dijo a Moisés di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el profi, propiciatorio. Entonces vemos como los hijos habían entrado sin en, con la, apoyados en sus propias justicias y murieron. Y vemos también como Aarón eh, no, o sea, no podemos entrar sin revelación o sea trasladándolo a lo actual nosotros debemos ir a orar pero siempre teniendo en cuenta eh, que no vamos a orar en la carne como, un, un, como yo hablar con cualquier vecina o cualquier amigo no, uno debe entrar eh, en, en el ambiente espiritual de Dios ¿cuál es el ambiente espiritual? primero santificarlo Glorificar el nombre del Señor Y ante todo estar en, en revelación eh, Utilizando la sangre del Señor Jesús Y, él, y, y su, obviamente por su Santo Espíritu Entonces el, eh, a eso se refería el Señor Y también porque en ese en ese tiempo todavía no se había hecho el sacrificio Todavía no había venido el Señor Jesucristo, no había muerto. Entonces, eh, por eso eh, el Señor le decía, no, que no entre Aarón en todo momento, porque puede morir, porque él, eh, vimos por ejemplo lo que pasó con el arca, cuando algunos lo tocaron el arca, sin santidad murieron. Entonces a eso se refería el Señor. Sigamos con el otro versículo. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario. Con, o sea, con esto quiere decir con, con revelación, con santidad, con consagración Y también presentará un becerro, dice con un becerro para expiación Y un carnero para holocausto El becerro significa, es figura de lo que el Señor Jesucristo hizo Entonces, ¿cuál es la obra del Señor Jesucristo? Ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesucristo estaba con Pedro, le, le, di, le, pre, le, hice, le hizo una pregunta: ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y todos le contestaron de acuerdo a pues a los rumores, a los pareceres, a las conclusiones que habían llegado en, entre ellos. Entonces uno le dijo que era profeta, otro que era Elías pero el único que verdaderamente le contestó en el espíritu fue Pedro y el señor le dijo mmm, bien has dicho Pedro pero esto no te lo ha revelado carne ni sangre sino te lo ha revelado mi padre y en ese momento le dijo y sobre esta roca no quiso decir sobre Pedro sino dijo y sobre esta roca que soy yo fundamentaré mi iglesia edificaré mi iglesia entonces la roca ¿quién es? Jesucristo Jesucristo también es la cabeza ¿de qué? de la iglesia y la iglesia es una edificación pero es una edificación más que, más que eh, eh, material es una edificación espiritual ¿Sí? por eso el Señor compara su iglesia con un matrimonio ¿Recuerdan lo de Adán? Entonces, Adán, cuando Dios quiso hacerle una compañera, ¿qué hizo? Hirió su costado, primero lo metió en sueño profundo, hirió su costado y de ahí eh, creó a la ayuda idónea, que es Eva. Entonces, esa es la tipología del Antiguo Testamento. Ahora vamos a, a trasladarlo al, al nuevo que es el Señor Jesucristo, para el Señor Jesucristo, Dios le edificó mujer, mujer es la figura, que representa la iglesia, la mujer representa la iglesia, o la edificación, y también lo mismo, por el, su costado fue herido, en la cruz del Calvario, y de ahí el Señor hizo una ayuda idónea, o sea una iglesia, para su hijo por eso dice le edificó mujer porque Jesús es el marido y la iglesia es la mujer su mujer carne de su carne, hueso de su hueso sacada de su costilla esa es la, la, la digamos los, los símbolos y, los, y lo que simboliza por eso se, se, se hace así más o menos la la interpretación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento Bueno, sigamos Entonces aquí Aarón presenta un becerro El becerro obviamente tenía que ser sin mancha Perfecto Para expiación Que está representando, el becerro está representando a Jesús Que fue el que espió Nuestros pecados El espió nuestros pecados Y nuestro pecado O sea, pecado se refiere a todas las transgresiones Todos la, la, los errores Todas las faltas que hemos cometido Y el pecado se refiere Al pecado que cometimos Desde Adán Por Adán En nuestra naturaleza corrupta Porque nosotros eh, Cuando no hemos sido eh, estamos en, en lo natural, tenemos una naturaleza corrupta. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dios espió nuestros pecados. Por eso Él representa el becerro. Y un carnero para holocausto. El carnero para holocausto era, para, era dedicado al Dios, a Dios Padre, o sea, a Dios. Porque él, él fue ofendido. Entonces, no, no, no solamente el Señor Jesús va a rectificar lo que, lo, para nosotros que nosotros nos salvemos, no, sino más, más bien para levantar el nombre de su Padre, que fue profanado, que fue ofendido. O sea, la dignidad de Dios, la santidad del Señor, fue ofendida. Entonces nosotros tenemos que entender eso y, para, y el, el carnero es para que eh, sea totalmente quemado y solamente lo consumirá Dios. Porque es, es para eh, que él sea dignificado, para que, sea, para que no quede él eh, sin, para que su justicia no sea vituperada, sino que sea justiciado. O sea, se hace, le ha hecho justicia. ¿Quién se la hace? Su hijo. Que es el becerro y también es el carnero al mismo tiempo. Porque Jesucristo murió como becerro, como carnero. Pero aquí, remitiéndonos a lo que dice de Aarón. Aarón también había cometido pecado. Entonces, para espiar él su pecado y el de sus hijos. Es que es el becerro. Bueno, pero Jesús, ¿por qué te podía espiar? ¿Por qué? porque qué él podía espiar el pecado? Primero porque es Dios, y siendo Dios, él se hizo hombre. Pero también porque llevó una vida impecable, una vida intachable. Y, su, y fuera eso fue probado en todo, y, y el Padre lo, probó, lo aprobó dos veces. ¿Recuerdan cuando él estaba en... en él fue bautizado al inicio de su ministerio, que él dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí Dios lo estaba aprobando. Y más tarde, cuando estaban en, en, el, en la transfiguración, que se aparece Elías, Moisés, eh, y que estaba con en el Señor Jesús, eh, entonces ahí... Eh, eh, el Señor una vez más le, le dice este es mi hijo amado en el cual si, tengo complacencia a él oíd ¿qué quiere decir a él oíd? o sea eh, quiere decir que Dios interrumpió inmediatamente todo lo que Pedro estaba diciendo porque Pedro estaba hablando eh, sin el espíritu o sea estaba eh, eh, lo que, que quiso decir ahí el Señor eh, Dios Dios Padre fue que Moisés eh, perdón. Pedro igualó a Moisés, a Elías, a la, a la misma estatura de su hijo amado. Por eso él, él, él, él interrumpió y dijo, este es mi hijo amado, a él, escuchad. O sea, no, no permitió que Pedro siguiera diciendo tonterías, porque él no sabía lo que estaba hablando. Entonces, no podemos igualar al Señor Jesús, que es Dios, con Moisés, ni con ningún ángel. ¿Mm? El, el Señor Jesús también puede ejercer de mensajero de Dios, porque Él tiene muchos oficios. Así como fue carpintero, fue, Él es cabeza de la iglesia, Él es el príncipe de todos los, los ángeles, Él es la... El, el alfa, el omega él tiene muchos ser, eh, oficios también él ha servido de mensajero no por eso deja de ser Dios sino son teofanías son cosas que hay que investigar porque el señor ha tenido bastantes apariciones lo podemos ver en Zacarías como él se manifestó en, en un caballo alazán en medio de una hondura en los eh, mirtos esto es para que lo investiguemos Ahí Él se presentó el Señor Jesucristo. O sea, muchas veces Él se ha aparecido. Él se aparece porque Él tiene, él puede estar en todo lugar. Él es Dios, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero Él se mueve en todo y, en, y con todo. Bueno, pero no me voy a extraer del tema, volvamos. Entonces dice que la obra del Señor no, no solamente fue en la cruz del Calvario sino fue mucho más el Señor Jesucristo hizo mucho más por nosotros, porque Él no solamente murió por nosotros dignificó a su Padre celestial, le hizo justicia llevó, espió nuestros nuestro pecado, nuestros pecados y dignificó a, a, a su Padre sino que también Él murió, resucitó ascendió ascendió está sentado en los lugares celestiales y reina junto con su Padre y es Dios entonces en nosotros también Él hizo todo eso Él nos perdonó nos perdonó pero el perdón tiene dos, dos aspectos que es el perdón lo que el Señor hizo por nosotros y el otro aspecto es lo que hizo en nosotros entonces Él no solamente nos perdona sino nos limpia borra nuestro pecado como si nunca hubiésemos pecado borra totalmente nuestro pecado también nos hace que nosotros muramos con Él seamos sepultados con Él Sepultemos todos nuestros, nuestros pecados, todo. Y luego nos hace nacer con Él. Y no solamente nacemos con Él, sino Él viene a vivir en nosotros. Ya no vi Por eso dice Él, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo, lo vivo en el, en el Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, que tiene al hijo, tiene al padre, y dice el espíritu eh, eh, de, del padre y el hijo, y vendremos a hacerme la morada, porque si, y, y yo mire y, y, y les dejaré mi santo espíritu, para qué? Para que sea uno regenerado. Entonces el Señor no solamente murió, murió con nosotros. Eh, nací, eh, volvimos a resucitar con él vive en nosotros nos hace sentar en lugares celestiales nos hace andar en esos lugares celestiales y fuera de eso nos entregó a su santo espíritu para que nosotros eh, vivamos en el espíritu y el espíritu nos da a conocer toda su vida y el espíritu es el que nos fortalece y así como lo levantó a Él de entre los muertos, también viene y nos hace levantar a nosotros de entre los muertos. Y nos hace vivir por el Santo Espíritu. El Espíritu nos ayuda a regenerar nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu eh, es regenerado, que es en el momento que recibimos el Espíritu Santo. Porque Dios hizo la obra totalmente completa nosotros tenemos que hacer que nuestro espíritu al ser regenerado eh, eh, no se quede solo en el espíritu, no se quede como un conocimiento, sino que ese espíritu trascienda a nuestra alma, o sea nuestra alma, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras, nuestros deseos, nuestras costumbres, nuestros anhelos, nuestro, todo lo que nosotros tenemos en el alma, nuestra personalidad, nuestro carácter, empiece a a dejarse transformar, formar, configurar a la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo. En el cual tenemos, somos completos en él. Entonces la obra redentora del Señor no solamente es que murió en la cruz, nos perdonó, nos lavó y ya no más. No, la obra del Señor Jesucristo es totalmente completa. Él no solamente vino a espiar los pecados Nos perdonó, nos lavó, nos limpió Nos regeneró Nos hizo nuevas criaturas Ya el Señor crucifica en este, en, en este estudio vamos a ver cómo El Señor crucificó Hizo morir nuestro hombre natural Nuestro viejo hombre Muere, muere Y da paso al hombre nuevo Bueno mi hermano yo creo que este estudio se va a tardar mucho más pero es necesario decir estas cosas vamos a, a, a seguir estudiando dice eh, se vestirá la túnica santa de lino sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y, y con la mitra de lino se cubrirá son las santas vestiduras con ellas se ha de vestir Después de lavar su cuerpo con agua. Bueno. ¿A qué se refiere la túnica santa de lino? Bueno. Yo los voy a remitir a Zacarías. En el cual. No, no lo vamos a leer. Pero les voy a comentar. Eh, recuerdo cuando estaba. Yahvé. O el ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé. Que es una. Vuelvo y digo. Una teofanía de de Jesucristo o sea el ángel de Yahvé es el mismo ángel de Jehová que viene e intercede por Josué hijo de, de Josad, Josadad si no estoy mal perdón si me equivoco ustedes lo pueden verificar en Zacarías él en ese momento el Satanás lo estaba acusando y él tenía vestiduras viles. Entonces el, el, el ángel de Yahvé o el ángel de Jehová estaba intercediendo para que el, el diablo no lo acusara y que, y que y se le cambiaran las vestiduras a, a Josué. Entonces las vestiduras viles representan el hombre natural, el hombre que no ha sido transformado. Y las vestiduras de gala significan el hombre nuevo, el hombre que ha sido transformado en la justicia y santidad de la verdad. ¿De quién? De Jesucristo. A eso se refiere las vestiduras, de, vestiduras de, de gala. Y en cuanto al lino, se refiere a las obras. O sea, las obras que hemos hecho. Pero obviamente no es por obras que nos salvamos, pero sí las obras que hemos hecho para Dios. Las obras, las misiones, los encargos, lo que Dios ha usado, nos ha usado. Bueno, seguimos. Y de la congregación de los hijos, estoy en el versículo 5 del Levítico 16, capítulo 16. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Vemos cómo ahora, ahora entran dos machos cabríos para expiación. Vamos a ver por qué se requieren dos machos cabríos. Dice, y sigue, pero sigamos, y hará traer a Arón el becerro de la expiación que es suyo y hará reconciliación por sí y por su casa. O sea, Aarón también pecaba y, y, lo, y debía hacer ese, esa expiación por los dos hijos que fallecieron. Dice, después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. bueno vamos a, a verificar con las notas que yo tomé esos dos, dos machos cabríos para expiación y uno para holocausto es para precisamente ahí es donde donde donde va a entrar el personaje Azazel. Voy a leer el siguiente versículo para que lo entendamos. Dice, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Apareció el personaje. Dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y la ofrecerá en expiación y la pregunta es ¿y qué tiene que ver a Azazel en todo este rollo? digámoslo así tiene que ver mucho porque ustedes saben que en, el, en los anteriores audios estuvimos hablando de que él fue el que participó activamente más que los otros nueve ángeles en la en la, digamos en la corrupción a, las, a los hombres de la tierra entonces Dios, el Señor Jesucristo Él murió por nosotros y obviamente pues por, por dignificar a su Padre porque el nombre del Señor fue vituperado la justicia del Señor fue manchada y había que hacer justicia primero al, al, al Padre por eso él eh, pidió aquí que el becerro, el carnero, fuera sacrificado, totalmente quemado y solamente lo consumió Dios. Mientras que en los otros sacrificios, los sacerdotes y el pueblo participaban de consumir ese sacrificio, de comerlo. Participaban de él. En, es, en este sacrificio el carnero solamente lo comía Dios, porque era para... Eh, que el Hijo, o sea el Señor Jesucristo pudiera dignificarlo a él Entonces el Señor Jesucristo no solamente murió por el pecado de nosotros para salvarnos Sino también para eh, glorificar a su Padre y, y fuera de eso para reconciliarnos con el Padre Porque nosotros estábamos alejados de Dios Entonces él nos reconcilia con su Padre eso es lo que dice la reconciliación. ¿Y qué pasa con estos dos machos cabríos? Que uno, que es el, el de la expiación, que es el que representa al Señor Jesús, y el otro lo representaría a Zazel, porque a Zazel es el que debe llevar. El, el, el Señor Jesús lleva la culpa por nuestros pecados Y Azazel debe llevar la culpa por su pecado Entonces el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario Llevó todos nuestros pecados Todo lo que hemos comentado Y lo que falta de la lista que hicimos en el audio En el audio del, de la raíz 1 Ahí está todo el listado, ¿cierto? Pero también Azazel tendría que llevar la culpa de lo que hicieron con esos otros diez ángeles. Pero él es el representante. ¿Por qué los dijeron? Porque él fue el peor de todos. Entonces vemos cómo el Señor hace justicia, ¿cierto? Hace justicia porque el Señor Jesús murió, fue por nosotros, pero no dijo muy claramente en Judas, eh, en Judas, en el libro de Judas ahí, y en el libro de Pedro, en el, la carta de Pedro o en la epístola de Pedro, digámoslo así: dijo que no perdonó a los que pecaron o sea que no, a ellos no los perdonó de ninguna manera porque se corrompieron de tal manera que el Señor no perdonó, no los perdonó entonces el Señor Jesús no va a morir por ellos no, Él no hizo el sacrificio por Azazel sino lo hizo fue por, por su Padre primeramente y por nosotros entonces Azazel deberá llevar la culpa ¿Y cómo lo hicieron? Pues de esta forma, vamos a seguir leyendo, dice, más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Como él es justo, eh, eh, a los dos ma animales, el macho cabrío, hicieron eh, suerte, porque los, los animalitos no tienen la culpa entonces el que cayó para el Señor ese es para la expiación y el otro lo dejarán vivo y es para que lo lleven al desierto llevando la culpa del pecado que cometieron o sea hay un responsable por el pecado que se hizo y el Señor Jesús es el que espía nuestro pecado y murió por nuestro pecado y por el Señor Jesús por, y por, eh, por su Padre Celestial que lo lo, lo, lo dignificó bueno, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo vemos como Aarón entonces ya eh, sacrifica el becerro y espía pues el pecado por, por su casa y por el pecado de él dice después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del pelo esta es la obra maravillosa que hizo el señor Jesucristo que en la cruz del Calvario cuando se, se muere completamente Inclusive eh, lo del perfume re, re, es la, la preparación de su cuerpo, que lo hizo una mujer y él le dijo a esa mujer, le dijo, mujer de, eh, que ella se había adelantado a, a ungirlo para la muerte. Se refiere a eso. Dice, y pondrá el perfume sobre el, el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego... Sigo...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 Donde viene el Señor Jesucristo, por donde Él vino. Y siete veces para confirmar. como, como O sea, esto quiere decir lo que. El la sangre era la que confirmaba el perdón de los pecados. O sea, el, el perdón que. Ejemplo, cuando los israelitas. Y verá la sangre el Señor y pasará. Y no les hará daño porque ya está la sangre del Cordero. O sea, ya se cumplió. Ya se hizo válido el sacrificio. Y ya el Señor cuando ve la sangre. Ya él no la propiciación. O sea, la sangre es eh, lo que el Señor Jesucristo hizo. Él es el Cordero que ya fue sacrificado. Y al ver que está la sangre sobre nosotros. O sobre las casas de los israelitas. Hablando de los dos eh, eh, del antiguo y del y de lo que ahora nos sucede a nosotros entonces el Señor ve la sangre y ya Él pasa de largo ya Él no va a, a hacer ningún mal porque Él sabe que la sangre es la que, la que nos santifica la que nos, la que nos distingue de los que no, no, no han reconocido el sacrificio del Señor dice después de Goyará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo, adentro entonces, el, el, volvemos a decir y, y después, de, eh, o sea, después de que muera el Señor Jesucristo y haya expiado por nuestro pecado por el pecado de todo el pueblo la sangre entrará y rasgará el velo, que fue lo que ya ocurrió. Adentro, o sea, ya nosotros tenemos entrada ante el trono celestial. Podemos entrar de, en lo que no se podía hacer antes, ahora sí lo podemos hacer. Podemos entrar confiadamente. Pero si estamos con él en el espíritu, no podemos hacerlo en nuestra carne, sino siempre que ya re reconocimos que fallamos, pecamos, pero hubo, un, hubo uno que pagó el precio, que murió y que nos lleva más adentro del velo. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio de, de, delante del propiciatorio. O sea, sin sangre no puede haber redención, sin, sa sin sacrificio, sin sangre no puede haber santificación, ni rectificación, ni justificación, ni nada. Tiene que eh, estar la sangre, no podemos ignorar la sangre, ni alejarnos de la sangre. Si nosotros vamos sin este elemento, no, no podremos esperar de Dios. Ninguna respuesta porque el Señor no no podrá ver a su Hijo Cuando Él ve la sangre está viendo a su Hijo La obra de su Hijo es la que tiene poder en Nosotros como personas normales y corrientes no podemos ingresar al, al, al trono de, de la gracia Sin reconocer la obra redentora del Señor Jesucristo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 por la sangre del becerro tendrá que reconocer que hay pecados y, y, y si la iglesia tiene pecado pues tendrá que arrepentirse colectivamente y si es solo una persona pues esa persona tendrá que arrepentirse individualmente dice ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. O sea, en ese tiempo del Antiguo Testamento no podía entrar ningún hombre. Por eso le dijo, no puede entrar eh, sin un hombre sin, como si nada y no va a morir, no. Tiene que esperar a que el sacerdote, ya nosotros en este momento, ya el Señor Jesucristo murió. Entonces ya nosotros ahora sí podemos entrar. Entrar. Tranquilamente porque el Señor ya hizo la expiación. En el santuario. En la iglesia. Santuario es como si fuera la iglesia. Entonces, dice hasta que él salga. Eso era en el Antiguo Testamento. Hasta que el sacerdote salga. Y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel Dice y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo espiará. Y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío Y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor El altar es el lugar santo los cuernos del altar es donde nosotros nos apoyamos para orar. Si, los, si está rodeada de la sangre del becerro, de la expiación, el estamos en, el, en o sea, estamos haciendo las cosas bien. Porque la sangre glorifica el sacrificio del Señor y glorifica a Dios en toda su magnitud. Entonces los, los cuernos que es donde nosotros tomamos, nos tomamos para poder orar, para encarnos, debe estar con la sangre del Señor Jesucristo. Dice, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces y lo limpiará y, san y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Bueno, el, o sea, el macho cabrío vivo, el que va, el que es de parte de Asazel, está vivo. Dice y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel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 hasta Él con todo su, su grupo, pero Él es el que toma en este momento la... A Él se le se le está adjudicando la culpa. Y mire cómo todos los pecados son... O sea, ya el Señor los espió. Espió el pecado y, y, y pagó el precio y sufrió. Su muerte, su todo todo lo que Él hizo Pero también vemos cómo Aquí el, Los pecados se le colocan en, en Él Para que Él lleve la culpa del pecado el Señor llevó la culpa de nuestros pecados Y murió por nuestros pecados Pero este, este becerro Llevará todo el peso del pecado Y lo envían al desierto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 esto es símbolo de cómo muere el hombre natural, el hombre viejo para que quede solamente el hombre nuevo por el cual el Señor Jesucristo murió porque el Señor Jesucristo no, no muere por el hombre viejo muere por el hombre nuevo porque ahí no termina la, la obra de él sino que Dios quiere no solo reivindicar al hombre de su naturaleza Pecaminosa, sino que lo convierte por eso dice dice Dios en el Génesis hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza o sea hagamos un hombre nuevo entonces ya el hombre con la naturaleza corrupta ya no existe ya murió este becerro que queman aquí con su carne y su estiércol representa el hombre viejo muere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 a todos vuestros pe perdón, De todos vuestros pecados delante de Jehová Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote En lugar de su padre y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas Ya todos estos sacrificios que fueron en el Antiguo Testamento los cumplimos nosotros al estar en Cristo Jesús El solo hecho de estar en Cristo Jesús ya, hemos, ya estamos cumpliendo todo lo que aquí se dice Porque esto es símbolo de lo simbolizado Entonces nosotros estos símbolos ya no, no los requerimos hacer en la vida presente Porque el Señor Jesucristo ya los hizo en carne propia Pero nosotros lo hacemos también en nuestra carne nueva Que fue la que el Señor Jesucristo nos entrega. O sea ya Dios nos, nos deja en un hombre divino como Él. Si permanecemos en Jesucristo y, y hacemos todo lo que Él dice. Y creemos en que la obra redentora del Señor Jesucristo fue suficiente para habernos limpiado, lavado y perfeccionado. Porque ya no vivimos nosotros sino vive, vive Cristo en nosotros. Haciendo todo lo que el Señor y el Espíritu de Él nos, nos mueve a hacer. Entonces vemos cómo la justicia de Dios se perfecciona y no solamente el Señor Jesucristo espió nuestros pecados, sino también hubo un culpable al cual Dios lo, lo hizo que llevara todo su pecado. Porque por, él no, por ellos no murió el Señor, murió fue por nosotros. Porque ellos estando en su naturaleza gloriosa, en gloria, porque ellos sí conocieron a, al Señor Jesucristo, a Dios, en gloria, desobedecieron y se burlaron del Señor y se rebajaron a ellos mismos al no respetar la naturaleza divina que tenían. Y le desobedecieron y lo traicionaron. En nosotros Dios nos da esa oportunidad porque nosotros no está no lo conocimos a Él en gloria. Nosotros nacimos ya en pecado. O sea, nosotros eh, simplemente ya cometimos las infracciones sin saberlo. Por nuestro padre Adán cometimos todo ese pecado. Y, pero ahora el Señor Jesucristo nos da la oportunidad de ser nuevas criaturas en él por eso es tan importante que nosotros queramos recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón y aceptar su sacrificio y aceptar su redención, su regeneración y que nos haga nuevas criaturas en Cristo Jesús bueno mis hermanos traté de hacerlo lo más breve posible pero es, es bastante largo esto creo que se va a ir otro audio para explicarlo más lentamente en todo caso quise terminar el, el, el capítulo eh, vamos a orar y en el les prometo que en el próximo audio voy a ser más voy a detenerme más en, en los símbolos lo que quería eh, más que todo era recalcar que el Azazel era el que tenía que llevar el pecado y el Señor hace que él lleve la culpa de todo nuestro pecado entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que hay un culpable y Dios no lo, no lo dejó sin castigo, sino Dios hizo justicia completa. Bueno, en todo caso muchas gracias, vamos a orar Padre Santo, danos la, la gracia, el esclarecimiento de esta tu palabra para poder entenderla, la verdad que es un poco eh, complicada de explicar Señor. Pero Padre, en el próximo audio, Señor, yo sé que vendrá con mejores, más clara la palabra, Señor. Bendecimos a todos nuestros hermanos y pedimos, Señor, porque sean satisfechas todas sus necesidades espirituales, materiales, físicas, de salud, en todas las áreas, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén.